169 kilómetros de Montevideo y en el límite de La Valleja con Maldonado se encuentran las grutas de Salamanca. Allí en nuestros diversos trabajos de investigación de campo hemos desplegado nuestras cámaras y recogido material. Una vez que revisábamos el mismo nos encontramos con este fenómeno que nos sorprendió. hizo inmediata referencia al tema de los Rod, que fue durante un tiempo muy divulgado. Y después que apareció en History Channel, eh, el impacto sobre la opinión pública fue tal que quedó como una palabra santa y también parece haber eh, contagiado a los investigadores. Bueno, en nuestro caso nos encontramos de primera mano con este material y por eso hemos querido exhibirlo, por nuestro conocimiento anterior con el tema y porque ahora por primera vez teníamos imágenes propias. Las grutas están rodeadas de un maravilloso entorno agreste donde la biodiversidad de aves, insectos y estos pequeños mamíferos que cuelgan en las profundidades de las rocas y cuevas realmente forman un entorno muy enigmático y atrayente. Y debíamos ser muy cuidadosos de no romper con la paz de los habitantes originarios. Allí, salvo las aves que revoloteaban entrando y saliendo en la gruta para comer musgos y arañas, no notábamos la actividad enorme de insectos que nos rodeaban. Solo cuando pudimos observar lo que había allí filmado es cuando notamos la enorme actividad. Es claro que muchos de estos vuelos registrados son de insectos y se puede ver muy claramente cuál es su evolución, hacia dónde se dirigen y cuando se ralentiza la imagen, lo mismo que notamos en su velocidad normal es el aleteo y la traslación cuadro a cuadro de la evolución de su vuelo podemos ver que si bien hay diferentes insectos y que viajan además a gran velocidad estos tienen una dirección específica y desaparecen de el encuadre de la cámara, pero entonces tenemos estos otros registros estos son muy distintos primero porque aparecen de la nada y así como aparecen tienen una evolución, como se puede observar, pero también desaparecen en la nada. Vienen a gran velocidad sobre el suelo. No se ve salir para ningún otro sitio. Es decir que desaparecen atravesando el piso. O lo que en nuestra dimensión obviamente es el piso y tal vez simplemente la materia no es un obstáculo para esta manifestación. Aquí notamos esta enorme trayectoria que hace. Vamos a ver toda la evolución. Mire, ahí ya apareció. Y ya tiene dos cuadros dentro. Lo van a ver evolucionar. Ahí. Como logra... Una velocidad como para doblar lo que sea que fuere, y ahí es el último cuadro en lo que lo vimos. Desaparece, sigue corriendo la filmación y desapareció. Vamos a dar de vuelta y a tratar de seguir a la velocidad en cuadro a cuadro en la que viene. Ahí lo vemos. Llega ahí, y ahí desaparece. Vamos a remitirnos a um, este est estudio, este análisis que se hace, que claramente se nota eh, que es de la era del videocassette, en donde cuadro tras cuadro, los cabezales debían, por la subdivisión de líneas con las que se trabajaban, eh, a baja velocidad se puede notar como los objetos que están filmados con mucha velocidad se ven duplicados porque la transición se hace simplemente en la velocidad en ese engaño de nuestra percepción visual generando que el cerebro lo vea en una forma continua pero entonces en los videocassettes como muestra el ejemplo cuando se ralentizaba la imagen, se veía una imagen duplicada. Pero no es esto que se ve ahora. No podemos separar en cuadros y que algo de un cuadro al otro se traslade sobre una misma estructura, que ya no es duplicada. Porque si fuera que el aletear de un insecto, se viera duplicado sería muy claro donde además se vería que las alas podrían estar arriba pueden estar en el medio o pueden estar abajo según donde se vean y no puede lograrse de una forma tan pareja porque se cambia de, de velocidad la velocidad no, no es constante aquí como podemos notar cuadro a cuadro se va trasladando pero manteniendo una misma estructura a veces puede lograr agrandarse un poco, o achicarse, pero se mantiene la misma estructura. Se ve su naturaleza transparente, y si es un insecto de, con un determinado color, la estela es de ese color. Como podemos ver también en este ejemplo de un proyectil de color naranja lanzado se ve una estela una raya pero no se ve que cuadro a cuadro esa raya se traslade de un cuadro a otro es simplemente una raya que pasa aquí el fenómeno nos muestra esta naturaleza distinta y en procesos de cámara digital no estamos hablando de un viejo vhs ni una reproducción de cabezal sin embargo si sí, aquí tenemos y esto es muy claro la evolución de un insecto y cómo el insecto al rodear, al dar una vuelta, al frenarse, genera, fíjense ustedes, esta figura que es similar al rod como podemos ver, y notamos entonces que sí, en este caso, es un insecto, que es mucho más grande, que es mucho más lento y se ve que aparece y desaparece de un lugar a un lugar específico. Es muy distinto de esto que estamos mostrando que tiene una naturaleza realmente muy distinta, que aparece de la nada, que como vemos, la velocidad de cuadro a cuadro es imposible adivinarle una trayectoria desde fuera del encuadre, porque aparece aquí en medio, y también desaparece. Tal vez el fenómeno, como nuestras pruebas, no arrojan un resultado adecuado o mucho menos contundente. Pero tampoco podemos basarnos en esta única prueba, bastante apócrifa, bastante poco profesional, a la búsqueda y a la caza de un insecto nocturno, lento, eh, como la polilla, para intentar explicar una vez que con un mal logrado Rod, supuesto Rod, echar por tierra una cantidad enorme de documentación a lo largo del mundo de un fenómeno que a todas luces es distinto. Que podemos estar hablando incluso tal vez de algún insecto más veloz eh, y con capacidad de transparentarse y desaparecer que claramente no es una polilla o lo que se intenta mostrar aquí con supuestas cámaras de alta velocidad algo que no arroja en lo más absoluto algo siquiera parecido a todo lo que hemos expuesto y a lo que está expuesto eh, a lo largo del tiempo con este fenómeno la supuesta prueba de timing que tienen en ese aparato digital que unas veces es rojo otras veces es blanco en la muestra contrastada las imágenes no corresponden a una misma toma por un lado está la polilla donde el placar está absolutamente a oscuras y solo la enumeración aparece y en el otro el que se supone que es el más lento en donde aparece esa, ese adefesio este, que lograron como Rod está el, el, la placa iluminada eh, realmente no es para nada serio y no, y no, no puede sino demostrar que este, es una falsedad simplemente para echar por tierra eh, algo que probablemente tengamos entre manos como un fenómeno realmente digno de estudio.